Saludos comunidad biocéntrica Hoy vengo a traeros eh, el tema del de concepto de identidad según Rolando Toro Porque Rolando Toro hizo unas aportaciones realmente revolucionarias eh, En el concepto que había de identidad eh, en la época eh, Son la clave para uh, desarrollar todo el proceso de integración que propone Biodanza. Entonces, esas aportaciones que hace Rolando Toro son revolucionarias también en sí mismas, pero no surgen de la nada, como todo. Entonces, Rolando Bebe, que es un gran estudioso, ya lo sabes, ya te lo he contado varias veces, eh, Rolando Toro, él bebe de todo. Toda una serie de autores que empiezan desde el Platón mismo, desde la Grecia Antigua, en la que se ve, se, el, el concepto de identidad es algo, es un, dentro del campo de la filosofía, es algo recurrente, que es ser. Entonces, Rolando investiga... En, en, en, una, en un abanico de autores muy interesantes, eh, Kahn, Lacal, Buber, bueno, unos cuantos, pero se centra sobre todo en tres autores que son muy importantes para desarrollar lo que él después dirá, una definición provisional de lo que es mm, el concepto de identidad, de identidad, porque él cree firmemente que eh, el concepto de identidad es algo que debe seguir estudiándose y desarrollándose incluyendo visiones de la antropología, de la medicina, eh, de la biología y otros campos. Entonces la definición provisional a la que él llega eh, es algo que eh, explicaremos como al final del vídeo y antes de llegar a eso... Que vamos a recorrer brevemente eh, estos tres autores importantes para la definición de Rolando Tolo sobre identidad. Entonces, estos tres autores son Martin Heidegger, Maurice merleau ponty y Jean Piaget. Eh, los tres hacen aportaciones muy interesantes. Martin... Martin Heidegger nace a finales del, dos, del siglo XIX eh, y muere, a, a, si no me equivoco, en la década de los 70 aproximadamente. Entonces, él, su inquietud es entrar de joven en el seminario jesuita de su ciudad, pero tiene la salud delicada y, y al entrar, a los pocos meses de entrar, tiene que abandonar eh, el, el seminario entonces años más tarde consigue entrar pero estando en el seminario se da cuenta de que eh, su verdadera pasión es la filosofía y entra a estudiar en la universidad de, de filosofía en Alemania eh, siendo alumno del de profesor que creó la fenomenología que se trata de eh, el, la observación y la contemplación de los hechos, de los objetos, de las cosas, de manera eh, profunda eh, y analítica para llegar a la esencia. Entonces, este método fenomenológico es el que usará Heidegger para eh, escudriñar en el significado de qué es ser, ¿no? que es era esa su inquietud. Entonces, Heidegger propone eh, cambiar el pensamiento de la época en el que el, el concepto de identidad estaba basado en, en el principio metafísico que según Heidegger la, el concepto de identidad se trataba más bien de lo que él llama entes, o sea, los atributos del ser y no el ser en sí mismo. Que es algo mucho más profundo Mucho más allá de los atributos del ser humano Que los atributos del ser humano son cambiantes Y el ser en sí mismo O sea, su esencia No es cambiante Ni perecedera Entonces, esa es, esta es su Su, su leitmotiv Para explicarlo Entonces, eh, él dice que explicar esto es sumamente complejo y que no hay lenguaje científico que pueda uh, llegar a profundizar en, de tal manera que se pueda entender l, el, la esencia. Entonces él dice que para llegar a explicar qué es el ser, el único lenguaje es el lenguaje poético. Bien a partir de, esa, de ese lenguaje poético que intenta describir con más exactitud lo que es ser Heidegger dice que para definirlo el camino para llegar a definir lo que es ser pasa por eh, aceptar la temporalidad o sea, el que somos finitos que nos morimos y que, en realidad, el, el, el aceptar la temporalidad, el enfrentarse a la muerte, da sentido para que ese ser en el mundo que propone Heidegger sea una expresión auténtica del ser, del ser de la esencia del ser, junto con los atributos cambiantes. Bien, Heidegger tiene un, un gran libro que se llama Ser y el tiempo y entonces en el que habla justamente de esto Su... Él estaba afiliado al, al Partido Nacional Socialista y formó parte del tercer Reich como catedrático en la, en la universidad y esto a veces eh, a, provocó y provoca pues, eh, unos ciert, un cierto rechazo pero indudablemente Heidegger eh, eh, fue, aportó eh, eh, ese ser en el mundo realmente revolucionario en la época del cual Rolando bebe Entonces, tenemos otro, otro autor que cita a Rolando que es Mo Maurice merleau que él nace a principios de, del 1900 y muere joven, relativamente joven en, en, el, en el 61 creo recordar entonces su, uh, él, es, él es un teórico cartesiano muy aférrimo y filósofo, nacido en Francia. Heidegger es de Alemania. Y, y su interés en el ser en el mundo, en esa, en esa cuestión, en esa cuestión que plantea Heidegger, ser en el mundo, su interés es. Uh, uh, diferenciar lo que es el cuerpo biológico que sería el de los atributos eh, en, el, en el cambiante eh, en el que se muestran los cambios eh, ese ser biológico la conciencia y un punto eh, de fusión de encuentro entre conciencia y cuerpo biológico que es la corporeidad vivida y en esa corporeidad vivida es la esencia inmutable que, uh, que da uh, sentido, que puede, que puede uh, asumir y ver a la al cuerpo biológico en acción en el mundo. Entonces, para uh, para Merleau Ponty el espacio y el tiempo, o sea, no es que el, el cuerpo biológico lo niegue, sino que para él el, el espacio y tiempo son, son uh, conceptos creados por el hombre, ilusorios, para explicar eh, el, el acontecer, para explicar la experiencia de, del vivir eh, en el mundo, en ese, en ese relacionarse con el mundo de manera que eh, ese, ese cuerpo biológico y la conciencia como que están en una constante transformación por justamente por estar en relación en el mundo Entonces, me hablo con ti. él diferencia este cuerpo de corporeidad dándole sentido al vivir este es un concepto que Rolando Toro incorpora en, en, en su meditación sobre la, sobre la identidad eh, para diferenciar el ser en el mundo ser con el mundo desde un aspecto biológico y desde un aspecto esencial primordialmente esencial el tercer autor eh, es Jean Piaget, del cual, mmm, Rolando Toro, Jean Piaget bebe, ahí vive, nace en Suiza, a finales del siglo XIX también, y muere en la década de los 80, y uh, la aportación genial de, de Piaget en la época al concepto de identidad está basada en los estudios y observaciones que hace de sus propios hijos en el desarrollo, porque él es biólogo, ¿no? y en el des, eh, su inquietud es, es cómo se desarrolla y cuándo se desarrolla toda la capacidad cognitiva del ser humano. Entonces, el, el estudio que hace con sus hijos le permite desarrollar la, la teoría de cuatro etapas del de desarrollo cognitivo eh, que hace que desde el infante hasta el ser adulto vaya construyendo esa identidad en relación con el mundo a partir de estímulos sensitivos motores que surgen incluso antes del lenguaje. Entonces esa perspectiva biológica también Rolando la adquiere, la, la suma a, a, la, a, a la meditación que hace eh, sobre el concepto de identidad y mm, a partir de allí va generando un esquema dinámico de, eh, de la identidad. Y este esquema lo encuentras en, el, en, bueno, en los textos de la teoría de biodanza, en el volumen 2. Eh, esta me meditación lleva a Rolando, y aquí creo que es la gran genialidad de Rolando, y aquí voy a leértelo porque es un texto realmente extraordinario para mi entender. Entonces, Rolando aquí... Dice literalmente. Una de la, eh, yo habla en presente, dice, yo puedo identificarme en un momento dado con el aleluya de Heindel. ¿Qué significa esto? Simplemente que me dejo conducir por ese movimiento musical hasta el punto de disminuir de tal modo la distancia entre la música y la propia percepción de mí mismo, que la frontera exterior-interior queda abolida, y entonces ya no estoy escuchando el Aleluya, sino que yo soy la música. Se ha producido una transubstanciación ontológica, un acto de mediunidad, y dice... Este fenómeno tiene que ser el paradigma de nuestra meditación respecto al fenómeno de la identidad. Entonces, a partir de allí, Rolando hace como un, un texto maravilloso de una lucidez extraordinaria y sigue diciendo La ontología imposible de Heidegger no encontró la brecha en la investigación de la identificación musical. Digo que el centro de atención para la investigación de una ontología, o sea, de un estudio del ser, tiene que hacerse a través del éxtasis musical, por ser la música la vía regia, es decir, la forma en que la conciencia se transforma en vivencia y la vivencia retorna de nuevo a la conciencia. Recordemos que Rolando era un Malo. Y dice, sigue diciendo, y es también el fenómeno de la identificación musical el que nos hace accesible a la comprensión de la unidad cuerpo-alma, del continuum psicosomático y en fin, de la filiación visceral del lenguaje poético. <risa> Para Rolando, la conciencia de la propia identidad no es solamente un pensamiento, es una vivencia corporal, es una vivencia de la corporeidad vivida. Entonces dice, el secreto de la renovación de la vida está en esa coherencia con el origen. Y para resolver ese encuentro con el origen, él dice que la única vía para reencontrarse con el origen es el trance musical. Y ahí es donde se genera la primera, la, la primera pulsación del modelo teórico de biodanza en el que por un lado está la identidad y la, la, el sentido de, del, ser, del ser en el mundo, de sentirse vivo, y el trance musical en esa pulsación en esa pulsación constante. Y es a partir de, eso, de ese instante en el que Rolando empieza a desarrollar toda una serie de movimientos mmm, impulsados por los estudios de Piaget, en el que las, el, el, el ser en el mundo es una relación de constante transformación sensitivo-motora. En el ser en el mundo y con el mundo. Entonces ahí es cuando empieza a generar todas las danzas que va generando para desarrollar esa identidad integrada. Ese ser en el mundo y con el mundo de forma integrada. A partir de ese momento, Rolando Toro lo que hace es un, eh, crea como seis bases fundamentales para llegar a, a su propia definición eh, de identidad. Entonces, estas seis bases fundamentales son la primera, la identidad de un individuo se llena de significación ontológica solo en presencia del otro. Dos, la identidad es inmutable y sin embargo está en permanente transformación. Tres, la relación erótica Refuerza la identidad a la vez que la torna vulnerable mediante el contacto. 4. La identidad solo es concebible en relación con la nada-todo. Y entre paréntesis pone la desdiferenciación. O sea, el concepto de sentirse nada y todo a la vez. 5. La vía regia para comprender la identidad es el trance musical. Seis, siendo el movimiento la expresión de nuestra identidad, el acceso a sus modificaciones solo puede ser a través de la danza, en su condición de vehículo para el trance. Entonces, a partir de esas seis bases fundamentales, Rolando añade como tres ideas fundamentales para definir su propio concepto de identidad, su, su aportación al concepto de identidad. y ¿Qué son? El concepto de identidad no puede ir separado del concepto de regresión o desdiferenciación. La identidad es permeable a los agentes externos, en especial a la música. La expresión ontológica de nuestra identidad es el movimiento corporal. La danza, por tanto, tal y como la entiende Biodanza, que no es una danza estética, sino que es la danza movimiento, el movimiento auténtico del ser, es una acción ejercida directamente sobre la identidad. El amor y el placer refuerzan la identidad. Entonces. En estas definiciones, en estas aportaciones de la definición de, de identidad de Rolando Toro eh, se encuentra, hablando del lenguaje poético, podríamos decir la magia de biodanza, de los efectos que causa biodanza en nuestro cuerpo biológico, en nuestra mente, emociones y en nuestra alma, en nuestro ser integral. Si te interesa lo que te he contado, puedes ir a mi página web, que ahora te pongo aquí abajo el, la dirección, porque ahí está más ampliado el tema y también hay otros temas de teoría y e interesantes que desarrollo ahí en mi página web. Puedes darle like a este vídeo y así me ayudas a que se difunda, porque ya sabes cómo funcionan los logaritmos de las redes sociales y lo que realmente interesa es que se difunda el conocimiento también puedes suscribirte al canal de Youtube por supuesto y si te apetece eh, me podéis encontrar también en mi canal de Telegram donde allí comparto mucha información sobre el paradigma biocéntrico no solo eh, de educación biocéntrica y biodanza sino del paradigma biocéntrico en el que ya estamos eh, sumergiéndonos en esta época y de la que somos realmente eh, eh, co-creadores Muchas gracias por estar aquí. Amor y servicio. Hasta pronto.